Fly es la heroica yuyuta contra el mal. Ni, na, na, ni, na, na. ¡Ey! ¿Cómo.? Oh, play, ¿eh? ¿Cómo que Fly? Frente de liberación de YouTube, ¿eh? ¿Mafia de YouTube? No, no, no. Bueno, pues, existe, pero. ¿YouTube no hace nada? ¿Cómo que no hace nada? ¿Para qué piensas que se está haciendo los nuevos canales? Los nuevos canales no hay partners. Todos son iguales. O sea, todos. Toda la gente es igual Tiene el mismo tipo y diseño de canal De manera que no hay Aunque haya mafia de Youtube Ha hecho los nuevos diseños de canal Para que todos podamos ser Bueno Podemos tener, eh, tener alguna para, Ha hecho los nuevos diseños de canal Para que todos podamos Tener una oportunidad de triunfar ¿Vale? Por eso ha hecho el nuevo diseño del canal Así que Fly Fly es la hay que ayuda contra el mal... Bueno... Así que... Fly, tú... Auronplay, tú no luchas contra el mal... Contra la mafia de YouTube... YouTube sí que lucha contra los... Grandes... Aunque de otra forma... Y bueno, eso... Es lo que quería decir... Y ya está, ¿no? Sí... Creo que ya está... O sea, YouTube hace... Que no haya tan... Bueno las promociones y tal sí, siguen siendo mafia de youtube pero ha hecho que todos los ha hecho que todos los canales puedan ser estar en democracia vale o sea no vengas a imponer tu dictadura adiós a un play y eso que me gustan tus vídeos y jp cuando volvió promocionó a otros canales así que a canales pequeños así que no digas que la mafia no hace nada para ayudar a los que empiezan. Que a veces sí lo hace.